Cartoon Network presenta Geografía Depende del Espacio. Un momento, ¿qué estoy diciendo? Cartoon Cartoons presenta Violines que representa la violación de tus lesbianas favoritas. Hoy, el fantasma del espacio. En los 60 era un súper pervertido que escaló rápidamente las casas del diseño en su Gordas. Él es el bien y esta es su historia. Este es el fantasma que todos sus fans conocen, y este es su magnífico churrasco bien cocido. Era el macho opresor de la justicia que reinaba con puro músculo y su magnífico auto. ¿Le dieron un auto? Por años, el fantasma del espasmo mantuvo el orden en todo el universo de Cartoon Network, el universo de DC, Connie y bañera. Y, y realizó su trabajo demasiado bien, pero el coronavirus empezó a pegar. Los televidentes no querían ver los mismos programas una y otra vez y dejaron de ver Cartoon Network. La televisión era importante con todos esos canales. La gente prefería ver el canal de la Pepepe que mi show. Por la pandemia el fantasma casi no salía de su casa. Como resultado de tan poco ejercicio y una dieta de tacos y chocolates costa, aumentó de peso de modo Superman. Todos los días buscaba trabajo, pero no había lugar para un gordo con chuldo. Intentó con los Simpsons, pero no le dieron el papel porque ya había un gordo en la familia. ¿Me estás diciendo gordo? Capa. Desempleado y deprimido, el fantasma tenía una deuda enorme, que acumuló como resultado de su adicción a las drogas. Tenía una colección de más de 500 canciones sin bandera Y más de 500 magníficos videos Cada uno de más 15 y sin y En lugar de tratar de librar al mundo, me cagué Ese maldito se quedaba en casa Ya no me importa nada, realmente es ridículo Fue el punto más gordo del programa Por primera vez el fantasma del espasmo había llegado a sus almas de suicidarse Pero el Cartoon Network había llegado al fondo de su misericordia se violó las bolsas del supermercado Me encontré conversando con mi esposa Supe que las cosas habían llegado demasiado lejos Ahí fue cuando el destino lo llamó Sonó al teléfono, era una persona de un canal de YouTube y Que muestra videos muy chistosos Querían que fuera el canal más chistoso de la televisión Esperen otra vez, más sincero Querían que fuera el canal más interesante de la juego. Creo que eso salió más sincero, esto lo van a editar más tarde, ¿no? Y con esto el fantasma consiguió una costa Bueno, eso creo Mantente sintonizado para más geografía Tunes. Pronto. <risa> Johnny Bravo. Johnny. John <risa>